Pues Entonces, paso con mi compañero Ernesto Soto. Buenos días por acá, con el estándar 6, 7 y 8. El estándar 6, que es de tecnología del curso. Rápidamente vamos a pasar a la próxima. La tecnología del curso apoya el logro de los estudiantes. Vamos a ver los estándares específicos. Aquí son cuatro. El 6.1 es las herramientas utilizadas en el curso respaldan los objetivos o competencias del aprendizaje. Por ejemplo, eh, las herramientas que podemos utilizar aquí serían paneles de discusión, eh, los chats, eh, redes sociales, juegos, wiki, blogs, hay tantas, anuncios, exámenes, eh, asignaciones, eh, herramientas de detección de, de plagio que nosotros ya tenemos en Turnitin ya integrado en Moodle herramientas de colaboración estos son ejemplos de que apoyan esa ese estándar 6.1 el 6.2 que son las herramientas del curso que promueven la participación del estudiante que aquí pueden utilizar podemos utilizar las redes sociales las tecnologías móviles los juegos interactivos simulaciones wiki blogs podcast y mundos virtuales en el 6.3 se utiliza una variedad de tecnología esto es más o menos repetitivo, ¿verdad? Pero es para apoyar eh, que se logren los objetivos. Aquí podemos utilizar vídeos, los debates, las redes sociales, eh, wikis, como dije anteriormente, simulaciones, juegos. Y en el 6.4, el curso proporciona a los estudiantes información sobre cómo proteger sus datos y la privacidad. Aquí, pues, eh, se le debe presentar la, la política de privacidad eh, para los recursos que utilizamos, que lo vamos a ver en, el, en, en la demostración, eh, de las disposiciones para la creación de y uso de grupos cerrados en redes sociales. Que también debe haber unas dispos, una disposiciones y permisos. Si, por ejemplo, yo no le permito a los estudiantes que cuando entren a, a, al, al Zoom, eh, tengo un, un seudónimo porque no, no sé quién es. Yo digo, no, tiene que tener su nombre y apellido. No me ponga Ernesto, eh, porque okay, okay. mucho Ernesto. No me ponga Luis. Póngame su nombre completito para yo identificar que es usted. Ese es en el 6.4. Vamos al próximo. Apoyo al estudiante. El curso facilita acceso del estudiante a los servicios de apoyo institucionales esenciales. Aquí... Eh, vamos a ver el, el 7.1, las instrucciones del curso se articulan o vinculan a una descripción clara del apoyo técnico ofrecido. ¿verdad? Lo voy a explicar todo de una vez. Miren, Jan, eh, cuando cogimos esta certificación, Janice y Liz quedamos en que nosotros íbamos a preparar ya un, una, una plantilla donde cubre este estándar. ¿Verdad? ¿Dónde están las instrucciones? La, ¿Cómo pedir apoyo técnico? Por ejemplo, que tiene que tener la descripción de, eh, clara del servicio, el enlace de correo electrónico, el teléfono. Claro, ahora estamos en la pandemia, ¿verdad? Y muchos no estamos este, eh, completamente en la universidad, pero tiene que estar allí. Enlaces de tutoriales, enlace a preguntas frecuentes, en el, el 7.2, que... Eh, esta declaración está en el prontuario. Los servicios de apoyo para discapacitados, ¿verdad? Que hay una política específicamente para esos estudiantes. En el 3, lo vamos a ver en el curso, que, son la, que se articulan los servicios de toda la institución que apoyan a los estudiantes. Y en el 4, una descripción de los servicios de apoyo, de cómo obtenerlos, también lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a ver en la próxima. Y el estándar 8, que es el diseño de los cursos que refleja un compromiso de accesibilidad y funcionalidad, es todo más o menos los que tengan experiencia, se llama del diseño universal, ¿verdad? El 8.1, que la navegación del curso sea fácil, fácil de uso, ¿verdad? El 2, eh, por ejemplo, que no haya enlaces rotos, que a veces uno pone un enlace y no existe. Que en, en el 81 de que el diseño sea consistente consistente para que eh, aumente la, la presibilidad y la intuición que no hayan el hacer roto que las tablas sean organizadas con datos y las tablas no se han puesto como imagen sino que sea o sea nada se puede poner como imagen ni los documentos ni los ni las tablas. Tienen que ser que el texto sea eh, seleccionable. En el 8.2, eh, que es el diseño del curso, facilita la elegibilidad, la elegibilidad, perdón, el diseño universal. No utilizar colores a discreción. La no se permite. Eh, usar espacios en blanco, espacios negativos, es cuando usted tiene muchos párrafos corridos, porque eso crea fatiga, ¿verdad? Visual, pues debe haber una línea entre medio de cada párrafo para que sea fácil de leer. En los textos, pues miren, tampoco va a ser un desfile de moda de textos, de, de tipo de letras, de fuentes de escritura. Simplemente se permite de una a dos, no más. Eh, los colores, como dije anteriormente, que no se pueden usar discriminadamente. Eh, por ejemplo, si usted usa colores indiscriminadamente, no le van a pasar el curso, se lo van a señalar. Si Los errores gramaticales, ¿verdad? Que estamos en la academia, no deben haber ni errores gramaticales ni de sintaxis y que el contenido, eh, que si hay muchos párrafos que tengan eh, líneas entre medio. En el 8.3 eh, se refiere eh, el el curso proporciona texto o imágenes accesibles, documentos, archivos, páginas de web para satisfacer las necesidades. Eh, cada imagen que usted ponga en un curso debe tener un texto alterno, la etiqueta alternativa, ¿verdad? Porque si aquel estudiante no es vidente, que el sistema le pueda decir qué es lo que está en, se está presentando. Eh, las tablas, como les dije, no pueden ser este, imágenes, tiene que ser texto, ¿verdad? Eh, ¿Qué más aquí? Que los títulos estén señalados con temas, título 1, 2 y 3, título APA, ¿verdad? Que tienen una, una secuencia. Los archivos de PDF no pueden ser una imagen, tiene que ser el texto que se selecciona y se puede hacer búsqueda y evitar el texto subrayado que a veces nos encanta subrayar cuánta cosa hay evitar que el texto subrayado a menos solamente se permite texto subrayado cuando hay un enlace o sea, para navegar el el 84 el curso proporciona medios alternativos que ya le dije le mencioné los, si hay videos que se subtitulen, las animaciones, las, que, que hayan transcripciones de texto que están fácilmente disponibles para el estudiante que no es vidente si es un video, ¿verdad? Que pueda escuchar también con que sea claramente. El 8.5, que los multimedios del curso faciliten el, el uso. Los gráficos, las animaciones se utilizan para mejorar los materiales, no para, para adornar. Las imágenes tienen un tamaño adecuado que no sea muy pequeño, pero que no sean enorme tampoco, pero recuerden que, que el estudiante también lo va a ver en, en medios móviles, la calidad del audio que esté clara, que sea clara, que se pueda cambiar el tamaño de la ventana de vídeo, que lo miren. Esto es bien importante, que los vídeos que usted ponga el, en, en, en estudia, el, para los estudiantes no deben ser de horas de dos horas, eso no es aceptable. Si, si pasa más de 15 minutos, divídanlo en porciones. ¿verdad? Y, y usted le dice como yo lo divido, en el próximo medio vamos a ver la continuación de este video. Y continúa en otro, para que sea más manejable. Eh, ¿Qué más se puede decir? Que los videos se transmitan sin problema, y si un video requiere alta velocidad, ancho de banda, ¿verdad? Pues usted tiene que informarlo, mire, este video se, se puede ver, eh, pero claro, vamos a evitar eso porque recuerden que todos los estudiantes no tienen a veces tienen problemas para conectarse a la clase. imagínense con un vídeo de alta resolución. Y en el 86 se proporcionan declaraciones eh, de accesibilidad de proveedores. eso lo vamos a ver en, en la demostración que viene ahora. Ok aquí está el curso, comience aquí, conozca a su profesor. aquí está el curso detallado y la descripción del curso hora donde se ofrece el curso, mi nombre, la dirección, localización de la oficina. Eso es cuando estemos en, en de estos normales, ¿verdad? Sacamos de esta cosa. La disponibilidad del profesor a través de email por cita. Aquí está el teléfono de la oficina, que claro, no está funcionando porque no estamos allí. El email, las horas de, de la clase, la hora de oficina. Está la bienvenida, cómo es que el curso eh, se va a presentar, su perfil, los prontuarios, el foro de presentación, el código de honor, los métodos de enseñanza, aquí está todo como lo que voy a utilizar, cómo eh, está establecido que si entrega una, una tarea tarde, el por ciento que se le va a descontar y cómo comunicarse. ¿okay? Aquí usted puede ver el objetivo del... Eh, del curso y de los módulos. Aquí está el objetivo del curso. Y si yo doy aquí, está el objetivo de cada módulo. Alineado. Con el objetivo del curso. ¿Okay? Este es el objetivo del módulo. Y este es lo que está alineado con el objetivo del curso. Así para cada uno de ellos. Así que están más o menos aquí están todo el curso preparado. Ahora me voy a poner en modalidad de estudiante para que vea cómo el estudiante lo va a ver. Aquí está, Está el prontuario. El prontuario está en PDF. Este... No, no lo va a ver porque abren otra ventana y no lo va a ver. Pero está el puntuario en PDF y yo le doy un examen de comprobación de lectura. Ustedes saben que los estudiantes no leen los puntuarios. Pues miren, yo le doy un examencito eh, para que revi revisar si ellos lo leyeron. ¿Okay? Aquí está para que marquen su asistencia. Aquí están los equipos y habilidades que debe de tener el estudiante y las habilidades tan claramente establecidas. El código de honor que debe responder. Aquí yo le presento los grupos colaborativos que yo hago el primer día de clase, los agrupos, porque van a entregar un trabajo final. El foro de presentación con sus instrucciones. Tienen los tutoriales de apoyo de estudiante que ya la oficina ha creado que están disponibles. Esto va a ser estándar para ustedes. El recurso del libro que estoy desarrollando porque son más. Los servicios. Este va a ser estándar también para todos ustedes que ya nos hemos dado la tarea de poner todas las oficinas. Servicio al estudiante, donde aquí está la descripción con su, dónde está localizado el teléfono, el email, las horas de servicio, la página en el web, con cada una de las oficinas. Esto usted no lo tiene que hacer porque ya la oficina se lo va a proveer porque es lo mismo para todos. ¿Ok? Cada uno de ellos. Además de esto están los servicios también que no son de servicios directos, ¿verdad? Completamente, sino que también apoyan arte gráfica, la, la biblioteca. Con toda la... O sea, aquí está todos los servicios al estudiante. Ya esta parte, pues ya la hemos trabajado, está casi final y se va a a ustedes para que las pongan en su curso. Las declaraciones de accesibilidad y privacidad. Aquí están una lista de más o menos lo que usamos, por ejemplo, de Zoom. Que yo lo utilizo, pues, la declaración de accesibilidad de Zoom. Y estos son los enlaces de privacidad que el estudiante puede ir a ver. Están los de Turnitin también, los de Respondus, Microsoft, Google, BigBlueButton eh, y Adobe. Si usamos otro más, pues usted la pone. Las horas de oficina. Aquí está, aquí el estudiante reserva. Esto ya es el módulo del primer día, ¿verdad? Están los objetivos. Y aquí, vista general del curso, manejo de Moodle, que es el enlace, los equipos y habilidad, que ya lo vieron arriba. Una pre-prueba y una tarejita que le di para que me colguen algo ahí en Moodle. Y vamos a ver. Así es que... Todos los cursos van a presentarse. Vamos a ver cuando el estudiante navega, se colapsan, pero el que está presente, vigente, está de color cremita y siempre se le va a presentar abierto. Aquí están los objetivos del módulo alineado con el objetivo del curso, con foro, la lectura requerida, que es el capítulo, la presentación, los enlaces de reunión, yo le pongo la hora y, y, y el día. Aquí tengo una postprueba porque ya yo le di el primer día una preprueba y como terminamos la unidad, la unidad A, comenzamos la B, le di la postprueba y le di una preprueba de la unidad B. Y cuando termine esta reunión, pues aquí está el examen. Observen que aquí yo le pongo esto, yo se lo repito constantemente en cada, en cada módulo. ¿Por qué? Porque si el estudiante necesita apoyo técnico, que es lo más que necesita, esto lo tira arriba. Si necesita el servicio de la institución, lo tira en el área arriba. Estos son enlaces hacia arriba. Las horas de oficina también. El calendario académico se lo pongo porque los estudiantes viven en, en la luna, que si es día de fiesta, que si hoy... este o sea, están desorbitados Pues yo se lo pongo ahí para que, miren, chequeen el calendario académico, ¿verdad? Para que no esté perdido. Así que aquí hay una alineación que es el estándar número 2, que es el que explicó Liz que tiene que haber una alineación del módulo con el objetivo del curso completo. Y les voy a, no se asusten lo que les voy a enseñar. Pero para que usted vea que todo está alineado, mm. que me dio bastante trabajo, pero de eso se trata. Vieron examen. Vamos a suponer el examen del capítulo 6. Aquí. Cada objetivo que yo le dije al estudiante del módulo está aquí medido. Estos son ensayos. Un ensayo con el objetivo 1, con el objetivo 2 hay 3, con el objetivo 3 hay 3, con el objetivo 4 hay 1 y con el objetivo 5 hay 2. Así que yo le doy a, a entregar al estudiante aleatoriamente un ensayo de cada objetivo para poder medir lo que yo le dije que iba a medir. También son escenarios, 1, 3 y 4, no hay escenario para el 2. Selección múltiple. Para medir los objetivos 1, 2, 3 y 4, tantas preguntas le doy aleatoriamente de un banco, de este banco, y los ciertos y falsos de cada objetivo para medir. O sea que cuando el estudiante conteste eso, ya yo he medido del objetivo eh, del, módulo, del módulo 6 y este, vamos a eh, capítulo 2, yo, yo dividí, si va, te vas al objetivo 2, tengo cuatro objetivos, ¿la? Para cada objetivo yo estoy midiendo en forma de ensayo, de escenarios de selección múltiple y cierto y falso. Entonces tengo este banco de preguntas. Eh, claro, aquí te le, te, le tengo que dar obligatoriamente porque hay más que una. Pero en este de tres, pues le doy dos aleatoriamente y le va a entregar un examen distinto a cada estudiante. Aquí hay tres, pues le doy dos o uno. Pero mido en, en, el, en, en forma de ensayo, ¿verdad? Que describa, enumere, liste, explique cada uno de ellos. Luego tengo escenarios. En el curso Talleres a Facultad, ya tú tienes un videito para uno poder hacer eso. <risa> bueno, no exactamente porque recuerden en que yo me certifiqué en Navidad, en diciembre y fue cuando yo pude entender, con, porque mire, esto a mí me fascinó, cuando yo vi todo el jeguero que yo tenía en mi Moodle, y mire que yo he usado Moodle desde hace más de 10 años, como 15 o 20, y el jeguero que yo tenía que una cosa no mezclaba con otro, y Dios mío, porque esto, esto, esto es maravilloso. Ahora yo entiendo que uno pues tiene eso, un Yo creo que en alguno de tus talleres te habíamos hecho esta pregunta de, de cómo clasificar las preguntas por objetivo, este, cuando uno las tira a este aleatoriamente y decirle, de esta escoge una, de este grupito escoge otra, y ya sí. veo que, que sabe usted hacerlo, este, pero yo no... No puede, da, talleres por ahí van a venir un paquetón y puede ser este uno del tema, ¿verdad? Cómo segregarlo para entonces darle, medir exactamente, porque el objetivo es medir el, el objetivo que tú le diste en el módulo y que esté alineado con el objetivo general, que es el objetivo del curso, que está en el prontuario. Digo, los dos están en el prontuario, los objetivo del módulo, si usted ve mi prontuario, que yo tuve que hacerlo nuevo completamente, el área de los temas, ponerle cada detallito de eh, los temas y los objetivos alineados con mis objetivos del curso. Pero es maravilloso porque los estudiantes como que se van encajando y van entendiendo qué es lo que pretendo, pretendemos encontrar con el curso. Y ellos lo ven así, porque acá, en cada eh, módulo, yo le estoy presentando aquí, por ejemplo, ya yo le dije, miren, van a venir preguntas de escribir los ocho pasos involucrados por el proceso de toma de decisiones. pues van a venir una pregunta de cierto y falso, una pregunta de escoge, va a venir un ensayo de esto y van a venir un escenario de este, de este objetivo nada más. Y así con cada uno de ellos voy a medir de cuatro maneras en forma de ensayo de cierto y falso, de selección múltiple y de eh, escenario para que ellos puedan medir esto, que pues yo pueda medir esto. esto te iba a decir, te hablaba profesora Cordero, que esto me parece súper formidable, particularmente los programas que son acreditados, hacemos este mismo ejercicio que tú haces de cada actividad, con qué objetivo la acaso el asunto del avalúo y la medición. Mm -hmm. Te pregunto, una vez, porque yo sé que lo empezaste a hacer en diciembre, no sé si has hecho esto otro que te voy a preguntar, una vez el profesor tenga toda esta coordinación entre el avalúo y la medición es, es posible que el profesor pueda sacar esa información y pasarla al departamento porque cuando se, se presentan los, los, los, los informes de autoestudio tú presentas el avalúo del departamento y aquí yo estoy viendo que por cada clase el avalúo puede estar sumado de año tras año y es más fácil sí. para documentarlo. Claro, no eso es lo que yo hago. Yo, por ejemplo, aquí usted ve la, la post prueba ya yo mm. hice la medición de la preparación. Claro pruebas le hice un análisis eh, un análisis de p un p-value y uh -huh. los resultados ar arrojaron que fueron excelente el aprendizaje porque okay. yo, yo lo presento antes y después la este cuánto mejoraron y el p-value oh, wow. se lo someto a la a la que con uh -huh. la acreditación para informe del departamento el, o algo así uh -huh. el documento uh -huh. Perfecto. eso está formidable. Si todos los cursos se montan en Moodle así para, para el, la acreditación de, para la valor de la acreditación, esto ya está hecho. Sí, está yo, hecho. Está hecho de verdad. Y ahora sí. que yo pude entender esta cosa de cierto verdad. Es. Oh, cierto. cierto Gracias. Así que esto es más o menos el módulo, este aplicando. Y miren, le voy a le agradezco enormemente a Liz. Que cuando yo terminé de esto, yo vi el desastre que yo tenía de curso. Yo dije, vamos a comenzar con el prontuario. Cuando fui a mi prontuario, que fue heredado, se me pararon todos los pelos, aunque yo no tengo mucho, porque yo no vi que los, los objetivos eran medibles. Uno, que en los temas no habían objetivos de cada módulo. Yo dije, ahora sí, que esto está malo. Y me di la tarea de hacer todos esos temas. Todos esos temas, como aquí hay un resumen. Eh, déjame ver si puedo compartir para que ustedes vean el, porque eso parte del puntuario, ¿verdad? Vamos a, voy a compartir el puntuario para que vea más o menos. Vuelvo otra vez porque no lo va a ver. El puntuario es este, aquí está. Aquí está. Al finalizar el curso, estos son los objetivos. Y yo pongo, añadí cómo voy a evaluarlo. Una preprueba, bueno, exámenes, crucigrama. Aquí en este también, postprueba, exámenes, crucigrama. Se repite, se repite. Aquí reflexión, eh, crítica, ensayos. Aquí una postprueba, video interactivo. O sea, y me voy acá, mírenlo aquí. El bosqueo. Esto no estaba así. Está mi unidad mayor, mis módulos mis objetivos del curso y los temas. Y aquí están las evaluaciones, ya sea por crucigrama, por examen, chichija, crucigrama, examen y voy evaluando con cada uno. Y el estudiante pues sale mejor. Este es el B y esta es mi unidad C. Y todo esto fue lo que yo modifiqué Lo demás es estándar. Recuerden que esto ya es dado. Usted quita y pone, y aquí todo esto es dado, todo esto es dado, y añade la bibliografía. Así que, eso, este es el curso que vamos a someter a Quality Matters, después que volvamos otra vez, Ylis y, y Janis a revisarnos nuevamente, que se nos quede algo, para que cuando vaya allá esté bastante pulido y eh, pasemos menos trabajo. Ok, pues los logros. Hemos logrado certificar uh, a una cantidad de profesores en lo que es Quality Matter. Eh, También estamos en lo que es el Training de Trainers, que buscamos que estos profesores ya certificados pues ayuden a, a sus compañeros a, a conocer lo que es el Quality Matter y a ir trabajando todo el, el proceso en sus cursos. Eh, otro de los logros sería aplicación, que estamos trabajando para lo que es el curso de ADMI del doctor Ernesto Soto. Próximo. Los retos, presentar un curso de, de, de certificación de Quality matter como ya vieron, estamos bastante adelantados en lo que es el curso de ADMI, y continuar con las capacitaciones de Quality Matters. Tenemos aquí nuestra información de contacto. Antes de, les pregunto, ¿tienen algún, algún otro reto que nos quieran eh, compartir con nosotros para tenerlo en, en agenda? Adicional de ya los que nos han dicho. Y en resumen, ya hemos hablado de qué es Quality Matters. Discutimos cuáles son los ocho estándares. Hemos eh, presentado y dado ejemplos de, de lo que son los 42 estándares de Quality Matters. Compartimos una demostración del curso de Ernesto Soto y le presentamos los logros y los retos que tenemos actualmente. Sé que es un tema interesante eh, en el cual eh, sabemos que aplicarlo de un momento es mucho, pero poco a poco lo vamos logrando. Eh, y cuentan con la ayuda de, de nosotros eh, en la oficina de Néstor, de Liz y Mía. desde el micrófono, Liz. Muchas gracias. Eh, básicamente, como ustedes pueden ver, hay mucha información bien valiosa que les hemos compartido ustedes en el día de hoy. Eh, la presentación ustedes la van a tener, van a poder eh, leer, verificar cada uno de los estándares, e incluso si desean citas individuales o en grupo, ¿verdad? Que nosotros estemos con ustedes en algún proceso de preparación de su curso o aplicación de la rúbrica, pues en confianza nos pueden contactar.